a este webinar, que es el tercer webinar de este ciclo de webinars del Centro de Investigación Operativa. Este año lo hemos titulado Agresarios Profesionales con Futuro y en este tercer webinar vamos a hablar del Consultor en Accesibilidad. Tenemos en la sala a Mireia Rivera de la Universidad de Barcelona. Ella es investigadora y experta en temas de usabilidad y le acompaña Daniela Rubio. Daniela es la gerente de la empresa Magnéticos de Barcelona que nos va a hablar también de la accesibilidad. En esta conferencia, en este webinar, eh, buscábamos eh, la parte academia que tenemos aquí a Mireya como investigadora de la Universidad de Barcelona y la parte industria, la parte de la empresa que tenemos a Daniela y nos va a presentar pues, eh, qué, qué hace un consultor de accesibilidad y cómo, eh, bueno, pues qué salidas profesionales pueden esperar nuestros egresados, nuestros titulados en, en grado de en informática. Y, y bueno, pues os dejo, os dejo con ella y os dejo con Mireya Rivera para iniciar su charla, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí un viernes por la tarde, que tiene mérito. Esta charla es un poco introductoria, y sobre todo lo que, me, pues lo que me gustaría es conseguir un poquito como un cambio de enfoque de lo que es la accesibilidad. Luego os contaré un poco más de detalle pero sobre todo vale. lo que yo quiero transmitir es qué significa para mí y creo que Daniela me va a reforzar un montón la accesibilidad y la accesibilidad no es más que lo que ya habéis trabajado en otros ámbitos, que es usabilidad y es experiencia de usuario. Lo único que cambia es la audiencia, es decir, para quién usabilidad y para quién experiencia de usuario, pues para unas personas que acceden a la información, acceden a las aplicaciones de forma diferente. Vale. Normalmente solemos llamar a estas personas personas con discapacidad, pero yo estoy muy en contra de ese nombre porque realmente mi experiencia y llevo muchos años trabajando en esto de hecho empecé a trabajar cuando nadie sabía que era esto de la accesibilidad y me decían ¿qué? ¿de qué? ¿qué es esto? ahora estoy más de moda y es más divertido pero estos usuarios con mi experiencia no son para nada discapacitados sino gente súper dotada porque acceder a la información, usar las aplicaciones, usar el web con todas las barreras que tienen, realmente tienen mérito. Y yo cada vez que hago test con usuarios y cada vez que les veo, me admiro. Así que mmm, otro nombre que también se suele llamar es diversidad funcional. A mí tampoco me gusta porque queda como muy raro, como muy... Yo creo que nos lo hemos de plantear que son parte de nuestros usuarios y son una parte bastante grande cuantitativamente, luego lo, os citaré algunos números y que sobre todo lo que me gustaría es que a partir de este webinar y surgiera un poco de recepción y de plantear la accesibilidad no como una conformidad, no voy a cumplir la ley, voy a poner la etiquetita de las guacas en mi web porque queda muy bonito y porque vende, no sino vamos a llegar a todos nuestros usuarios a toda nuestra audiencia, vamos a conectar con ellos. No es una cuestión de normativa, es una cuestión de diseño centrado en el usuario. Y no solo debemos plantearnos la accesibilidad para estos usuarios, sino con estos usuarios. Yo creo que eso es un cambio que poco a poco va entrando y que tenemos que trabajar. Y luego veréis que en la transparencia hay como unas pisaditas que van avanzando porque la otra idea que me gusta a mí transmitir es que la accesibilidad no es un ya lo he hecho, ya estoy y me voy, sino que es un camino. Y además es un camino largo. Yo siempre digo que ahora mismo la accesibilidad es un 8.000. Bueno, cuando empecé un 8.000 ahora podríamos decir que es un 3.000, ¿vale? Y hay muchos que podemos llegar gracias a las mejoras que han habido, pero sigue siendo un 3.000. No vamos a llegar mañana o no vamos a llegar fácilmente, o no vamos a hacer una acción y desquitarnos, sino que lo importante es el proceso, ir cambiando los hábitos, ir teniendo buenas prácticas, ir incorporando filosofía de diseño accesible, ir trabajando con los usuarios, conociéndoles más, y ir haciendo este camino, ¿vale?, y ir avanzando. Y la primera pregunta que nos planteamos con la accesibilidad es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a preocuparnos de la accesibilidad? ¿Por qué es tan importante? Si estas personas, pues sí, ya, ya pueden hacer otras cosas. Bueno, y es que Internet, no es todo. Quiero decir, antes usamos Internet para consultar la información o para llegar, yo que sé, al periódico, pero es que ahora lo hacemos todo. Que si compras? que si gestiones? que si... Pedir la hora del médico, pagar el impuesto de la basura, educación Todos los que estamos en el ámbito universitario, incluso ya en secundaria Estamos cada vez usando más campus virtuales, entornos digitales, transmisión de contenidos, etc. Para educación permanente, toda la tendencia esta de los MOOCs y de... Bueno, es que todo es de internet Para el ocio ya no solamente las actividades más laborales o productivas, en que lo importante es la experiencia, sino para relacionarnos. Todas las redes sociales, toda la relación intergeneracional. Mucha gente que la, sus padres son mayores, se relacionan por Internet, etc. Internet es nuestra vida. Ahí estamos, ponemos mucha energía, ponemos muchas horas mucho esfuerzo y debe ser accesible Es que no nos podemos plantear ni ese por qué, Porque Internet nos ha llenado Y cuando hablo de Internet hablo de todo lo que hay a través de Internet Web, documentos, móvil, todo Bueno, y accesibilidad normalmente, cuando hablamos Es un tema de palo y zanahoria y creo que es importante tener las dos visiones. Quiero decir, Muchas veces, cuando nos venden accesibilidad, siempre nos dicen es que debes cumplirla, es que la ley tiene que hacer no sé qué. Bueno, porque realmente, y por suerte, y yo me alegro mucho, ah, poco a poco los países, sobre todo los occidentales, han ido incorporando en su legislación la obligación de tener, cumplir con unas mínimas pautas de accesibilidad. La normativa más difundida y más extendida son las WCAG, las pautas de accesibilidad al contenido web, que son obligatorias por ley en muchos países. En concreto en España, todas las organizaciones públicas tienen que cumplir estas pautas a su nivel 2. Hay tres niveles, el primero es básico, el segundo es importante y el tercero es... Si quieres llegar ya a un, a un punto muy, muy avanzado. Entonces, en España es obligatorio hasta el nivel 2 para todos los organismos gubernamentales, pero también, y esto mucha gente lo desconoce, para empresas de grandes servicios o de servicios de interés general. Por ejemplo, gas, agua, electricidad, um, bancos ¿vale? y también para las empresas muy grandes. Es decir, y muy grande se define por número de empleados o por facturación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si una de estas empresas o una de estas organizaciones no cumple estas pautas, no está cumpliendo con la ley. Y se le puede poner una multa, se le puede cerrar su web, se le puede hacer una denuncia, etc. En otros países, estas leyes son incluso... Más exigentes. En el Reino Unido esto afecta a todas las empresas privadas. En Estados Unidos, más o menos, el, el ámbito es el mismo, pero son mucho más agresivos a nivel de denuncias. Es decir, por ser una cultura anglosajona, le dejan mucho más el, la responsabilidad al usuario y los usuarios no se cortan nada. Hacen ahí denuncias a universidades, a empresas, a aerolíneas. Por cierto, los de transporte también están incluidos. ¿Vale? Esta es la parte del palo. Si no lo haces bien, te va a caer un palo. Vamos a ver la parte de zanahoria, que también se tiene que conocer. ¿Vale? Y a mí me gusta poner un ejemplo que está hace unos años, pero creo que es muy representativo. A ver, vosotros sabéis que Microsoft es una empresa que siempre, siempre ha pensado en el beneficio de la sociedad, que siempre, siempre se ha preocupado de ser muy social, ¿verdad? Y de no, de que sus beneficios se inviertan. ¿Eh? ¿Por qué ponéis esas caras? No os cuadra eso. No exactamente, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta empresa que tanto os ha cuadrado mi descripción. Eh, encargó una investigación a una consultoría externa. Y de esa investigación salió que de cada cuatro usuarios en edad laboral, no estoy hablando de gente mayor, no, en edad laboral, cada uno de cuatro tiene algún problema de vista. Y cada uno de cinco tiene algún problema de oído. Y. Más del 57% de las personas en esa edad laboral se benefician de las mejoras de accesibilidad A partir de esa investigación, Microsoft empezó, curiosamente, a invertir en la accesibilidad en su sistema operativo ¿Vale? Mm, lo digo porque una empresa que busca claramente un beneficio económico, etcétera, que invierta tanto en accesibilidad nos está mostrando que hay un interés ahí más allá de el interés social o ético, lo como quieras llamarle que también está, ¿eh? y no lo dudo, y que hay gente maravillosa en todos sitios pero, luego, otro argumento de zanahoria, que yo le llamo es lo que llaman algunos como Silver Economy aquí os ¿qué quiere decir silver? plata, ¿vale? Suena bien, ¿verdad? Silver Economy <risa> <risa> ¿Vale? Pero se, tiene un doble significado eso Se refiere a la gente mayor La gente mayor tiene el cabello plateado y actualmente, y más en este momento de crisis aunque sea un poco triste tiene bastante desahorros, ¿Vale? Entonces la gente mayor mmm, por, por sus características físicas tienen mmm, sumadas bastantes dificultades de acceso que en muchos casos son leves pero que como se suman la, se benefician muchísimo de la accesibilidad y hay muchos estudios que cuando un web es accesible hay una mejora muy grande de su uso para, para estos usuarios ¿Vale? entonces las empresas que quieren vender quieren llegar a, a estos usuarios, porque son un target muy importante, pues si lo hacen accesible van a llegar más. ¿Vale? Es decir, que tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Yo creo que es importante saber lo que nos obliga la norma, etcétera, porque... Nadie quiere ir a la visión o que le cierren el web, ni la aplicación ni nada Pero es importante tenerlo otro Y en el caso de las empresas o si trabajáis en el futuro como consultores de accesibilidad que Es lo que nosotros os animamos y os pintamos también Pues tenéis que hacer los dos argumentos Yo creo que si estáis en cualquier eslabón de la cadena de comunicación os tiene que interesar llegar a todas las personas porque si no estáis perdiendo gran parte de vuestro público y la accesibilidad es un ingrediente esencial. Bueno, me voy a entretener un poco a contaros los diferentes perfiles porque a veces nos pasa que hemos oído de la accesibilidad y tal, pero tampoco tenemos muy claro qué hay ahí detrás, porque ponemos en un gran cajón muchas cosas que son muy diferentes, ¿Vale? Y ahí, aquí me voy a entretener un poquito. Bueno, um, primero, accesibilidad es una cosa un poquito difusa, porque en esta sala, a ver, ¿cuántos usamos gafas para leer? Unos cuantos, ¿no? <risa> ¿Cuántos ah, hemos llevado alguna vez un carrito de niños, de bebés, por la calle y tenemos problemas con...? ¿Cuántos hemos estado en un país que no hablan ni español ni inglés y nos hemos sentido fatal con una máquina de despendedora de billetes? Todas esas situaciones no son de discapacitados teóricamente, pero realmente nos hacen sentir como discapacitados y hay como, como una transición entre esas pequeñas dificultades a dificultades severas que es fusil que es difusa, que no está clara. Además, una misma persona con discapacidad, por ejemplo, en el caso de la sordera, puede evolucionar a lo largo de su vida y pasar por diferentes fases. El mismo usuario no va a ser el mismo... Hoy, que dentro de 10 años, que dentro de igual de un año, incluso ¿Vale? Entonces, normalmente lo que hacemos es agrupar, porque no tenemos más remedio e intentar mm, entender los diferentes perfiles y adecuarnos a cada necesidad y De alguna manera, cada perfil tiene unas dificultades y tiene unas fortalezas pero sobre todo lo que tiene es una forma diferente de acercarse a la información ¿vale? Las más conocidas y las más visibles son las sensoriales Las sensoriales nos referimos a baja visión, ceguera o problemas de audición y mmm, curiosamente esas son las que se ven más yo siempre les digo a las personas ciegas que son las personas más visibles en accesibilidad y siempre que pensamos en accesibilidad estamos pensando en el screen reader ¿vale? No son las más numerosas, las personas ciegas son mucho más numerosas las de baja visión ¿vale? Porque baja visión es un abanico enorme desde las personas que no perciben bien el color ¿vale? Hasta las personas que necesitan uh, letras de tamaño más grande Hasta personas que, por ejemplo, um, ven manchas en las... ¿eh? Cuando no tienen una visión clara Tienen como áreas de la visión cerrada Ahora en Cataluña Hay la Maratón de TV3 Que va a hablar de la diabetes La diabetes dicen que es una pandemia actual Y una cuestión Que afecta mucho la diabetes Es la retinopatía diabética Y esto lo que hace Es que cuando ves Ves manchas claro, dificulta mucho La visión ¿Vale? Um, estas personas, ¿qué necesitan o cómo acceden a la información? Pues en el caso de las personas sordas, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta, y que por suerte es una, un problema que está en disminución, es que muchas personas sordas, sobre todo si han perdido la audición antes de aprender a hablar, tienen dificultades con el lenguaje. Pensar lo diferente que es aprender inglés cuando eres pequeño, que si tienes que aprender inglés cuando tienes... 30 o, o, o más años, porque no lo has percibido de forma natural. Entonces, las personas que se llaman prelocutivas, con sordera prelocutiva, su, su relación con el lenguaje es de una segunda lengua y muy natural. Y entonces estas personas tienen pues, dificultades de sintaxis, de vocabulario, etc. Me contaban una anécdota de cuando entró Obama, que decían, había una noticia en el periódico que decían un negro en la Casa Blanca. Esa frase es muy simple sintácticamente, pero una persona sorda tiene dificultades para conocerla por conocimiento del mundo exterior y por mm, cultura, porque no están constantemente recibiendo tanta, tanta información como nosotros. Por suerte esto se está reduciendo muchísimo porque ahora hay detección precoz, hay estimulación ah, precoz y, y se está solucionando. Pero cuando trabajamos con personas sordas severas hay que tener en cuenta que pueden haber dificultades de lenguaje. Las personas ah, sordas ah, leves lo que pueden tener, por ejemplo, es dificultades, en evidentemente, en contenidos multimedia por cuestiones de sonido de fondo y diálogo y sería deseable que se pudiera controlar en los vídeos, bajar el sonido de fondo ¿Vale? que a, a los demás nos gusta que haya una musiquita y tal, pero a una persona que percibe con dificultad pues le puede costarse un diálogo Y ambos grupos hay que cuidar un aspecto que normalmente no se tiene en cuenta, que es los mecanismos de contacto. Muchas veces solo ofrecemos un teléfono para contactar con... O ofrecemos un mail, pero el mail lo contestamos una vez a la semana, y en cambio el teléfono es directo. Una tecnología uh, común que les encanta a las personas sordas es el WhatsApp. El WhatsApp es <coughs> como común. un chat. Y además lo tiene todo el mundo. La, los jóvenes están alucinados con el WhatsApp. Porque es una comunicación súper normalizada y que a ellos les va perfecto. Entonces, si tú tienes un web y quieres hacer atención directa, no pongas teléfono solo, pon un WhatsApp. Y así vas a atender a este colectivo. ¿Vale? Luego, también hay las personas que hablan, o bien las que entienden los labios. Las que entienden los labios realmente es muy dificultoso, hay un um, que decir, yo cuando hago la M o cuando hago la B mis labios parecen casi iguales y se pierden la mitad del discurso ¿vale? una persona sorda normalmente cuando mira un vídeo y es lectora de labios lo tiene que mirar dos o tres veces con lo que eso significa de cansancio, carga cognitiva, etc. luego hay los sinistas de los sinistas, no sé si sabéis en, nuestra, en nuestro entorno Hay la lengua de signos catalana Y la lengua de signos es española <coughs> Y no es la misma Entonces, si hacéis un vídeo Y queréis poner lengua de signos Tenéis que poner las dos ¿Vale? Que todas estas cosillas, Cuando trabajas con usuarios Te vas a sentir vos... ¡Ah! vas... como pegando sustos ¿Vale? Um, bueno Baja visión. Baja visión, lo que tenemos que controlar bastante es um, diseños no cargados, simples, con ideas esenciales, temas de contraste, ¿vale? porque la percepción de color es lo que se pierde primero y lo que se percibe más fácilmente es los tonos de, de luz. Aquello de por la noche todos los gatos son pardos, pues funciona. Una prueba del algodón que yo siempre recomiendo a quienes están empezando en este camino es que imprima una, su contenido en una impresora blanco y negro. Si se ve bien en blanco y negro es que los contrastes van a ser correctos. Típico que hacemos calendario festivos en rojo, a días de exámenes en mi ámbito, ¿no? En verde. Lo imprimes todo igualito. Ah, mira qué bien. Entre semana tengo fiesta. Como que no. ¿Vale? Um, personas ciegas. Ahí le voy a dejar a arañera que os va a hacer una súper demostración, sobre todo en Mac. Pero las personas ciegas lo que hacen al aproximarse la información, sobre todo, es usar el lector de pantalla. El lector de pantalla es una aplicación que se pone desde el inicio de cualquier aparato y que lo dice todo por voz. Eso... No solo significa que todo debe ser accesible, sino que es una manera diferente de aproximarse. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo vi, que cuando exploran una página web, van y te sacan un listado de los enlaces. Todos los textos aquellos que ponemos que están enlazados, te sacan un superlistado. Y por ejemplo, en los blogs, que hay estos listados de leer más, hay todo un montón de enlaces que, que pone leer más, leer más, pues le sale... Como 50, leer más, leer más, leer más, leer más No tiene nada de sentido Su manera de usar el web es diferente y tenemos que entenderla Para saber diseñar como les va bien ¿Vale? Cognitivas Esta es la más olvidada y ahora se está empezando a trabajar La normativa y la legislación es... Un poco injusta en este ámbito Pero lo que obliga es A partir de un nivel De conocimientos de segundo De educación obligatoria Es decir, como si tú, todo el mundo Hubiera llegado a cuarto de eso Fuera de ese conocimiento La ley no obliga ¿vale? las normativas web están pensadas Para ese nivel de conocimiento Ahora bien, si tú realmente Piensas en llegar a toda la audiencia O o quieres realmente llegar a todos tus usuarios, tienes que cubrir estas personas cognitivas. Y cognitivas hay no, muchas cosas. Pero la idea sería que las informaciones esenciales o de interés muy general tienen que estar pensadas para incluso personas con analfabetismo funcional. Y os pongo un ejemplo que lo veréis clarísimo. Si vais a un centro de atención primaria y veis la información de las vacunas, Fijaros cómo son esos carteles Son súper claros Con imágenes, tres pasos uh, Si pasa esto Haz esto y ven aquí O vigila tal ¿Vale? Es ese tipo De información y ahí realmente Es un replanteamiento Fuerte de cómo Organizar nuestro mensaje Y yo lo que recomiendo Siendo posibilista porque yo soy Bastante práctica es que Ah, tener en cuenta, sobre todo, ese perfil para informaciones esenciales, información de contacto, por ejemplo, dónde dirigirse, dónde estamos, ¿vale? Ah, información que sea clave por temas de seguridad, no olvidarlo nunca. Pero si queremos a, a, abarcarlo todo, realmente es un planteamiento fuerte. Después están las discapacidades o los perfiles de, de lenguaje. Y ahí hay uno que estaba muy olvidado que es la dislexia y que últimamente se está viendo cada vez más. Se está cada vez más dándole más importancia, más visibilidad. Hay algunos investigadores que últimamente están sacando bastantes cosas y lo que les pasa a estas personas es que tienen dificultad de seguir un discurso escrito complicado. Y ahí hay varias soluciones. Hay una solución que a mí me gusta mucho y que no es la más conocida, que es lo que se llama el plain language o lenguaje llano esto nació en Estados Unidos y nació con un objetivo muy muy práctico porque en Estados Unidos son así, que no me pase de tiempo el objetivo era hacer las leyes de forma que se entendieran y que se redujeran las denuncias ¿Vale? así de claro Así de práctico y pienso que es ideal Es la manera que nos hemos de plantear las cosas Yo, yo quiero poner Un web de e-commerce Y quiero que me compren mis clientes Pues voy a ponerlo en plain language Porque lo que quiero es que llegue ¿Vale? La, el enfoque que normalmente se transmite De lenguaje es easy, easy to read Pero easy to read Significa un reduccionismo Cognitivo muy fuerte Porque realmente estás recortando mucho el lenguaje y ahí yo difiero un poco de pero vaya para gustos colores vale después están las personas mayores que las he comentado un poquito que tienen lo que se llama um, discapacidades leves pero muchas sumaditas vale tienen dificultades de memoria dificultades de concentración etcétera y ahí se toma y luego estamos todos que como hemos visto antes, que en diferentes entornos, en según qué situaciones, nos sentimos discapacitados cuando vas a hacer una compra en un web de Estados Unidos y te piden el zip code y tú tienes un código postal, dices, cago, que me lo callo. no puedes poner el código postal y no puedes hacer la compra había una prueba de Nisen, que era muy divertida, que cogió a unos usuarios, les dio a 600 dólares les digo, podéis comprar lo que queráis en este web. Solo pudieron gastar 100 euros. ¿Cómo nos podemos permitir esto? No, no, no, puede ser. ¿eh? Y entonces, pues esto hay que vigilarlo. Como no me quiero pasar de tiempo y tengo ahí Daniela con muchas ganas de hablaros, avanzo y luego, como habrá una sesión de preguntas, aquí estaré para lo que me queráis preguntar. Bueno. Esta charla va dirigida sobre todo a desarrolladores y estáis preguntando, sí, sí, muy bonito, pero yo, ¿qué hago ahí? ¿Vale? Lo que yo creo que tenéis que tener más en cuenta es que cuando hablamos de accesibilidad hay una capa más. Normalmente tenemos en cuenta el usuario, tenemos en cuenta el, um, el contenido y la plataforma es decir, si es en un smartphone, tablet, un PC, lo que sea. Cuando hablamos de accesibilidad hay una cosa entre medio que es la ayuda técnica que puede ser del sistema operativo, una ayuda técnica de software, de, de hardware pero está ahí en medio y la tenemos que tener en consideración porque tú igual haces un HTML muy bonito, muy bien hecho y, y lo llenas de Y-Area uh, para, para que sea dinámico, etcétera y va, luego le pones Shows y Shows no te esto. ¿no? o le pones VoiceOver y VoiceOver no entiende eso entonces, si eres un desarrollador, tienes que tener en cuenta esa capa adicional. ¿vale? Y ahí os voy a decir tres uh, aspectos que creo que hay que introducir en, en nuestra filosofía de desarrollo. La primera es los usuarios, cómo llegar a los usuarios, eso es complicado. Y lo que os animo es que trabajéis con usuarios reales. Porque si vosotros intentáis poneros en la piel de los usuarios, no vais a actuar igual. Aunque uséis las herramientas de ellos, ya es un paso, ya es una mejora. Pero es que su modo de funcionamiento es diferente. Le comentaba hoy, viniendo a Daniela, que trabajé yo con un test con 30 usuarios ciegos que leían un documento. Pues lo que me hacían los tíos era irme de atrás, del final del documento, para adelante. Porque tenían todo el documento en la cabeza. Y yo alucinando yo eso no lo iba a hacer nunca por más que imitar y por más que trabajara con el chaos porque funcionan de un modo diferente ellos tienen sus técnicas su manera su, su, su lógica y entonces es muy importante conocer usuarios lo que yo hago normalmente es trabajar con asociaciones ¿vale? con, hay bastantes asociaciones de soporte a discapacidades que te dan asesoramiento te dicen las herramientas que usan te pueden facilitar y que dediquéis tiempo a conocerles, a, a entender cómo trabajan. Después en el desarrollo, que trabajéis lo, lo más flexiblemente que podáis y que hagáis cosas que se puedan adaptar. Cada usuario es un mundo. Y lo que es mejor es que uno pueda poner la letra grande, otro lo pueda poner de color rosa, y la otra pueda poner Arial y el otro Comic Sans. Me da igual pero cada uno que se lo pueda adaptar. Que uno pueda ver un sumario gráfico, otro pueda ver una lista de encabezados. Que, que permitáis flexibilidad e incluso redundancia, porque cada perfil necesita sus cosas. Hay unos perfiles más visuales, que agradecen más las ideas y tal, y hay unos perfiles más textuales. Y tenemos que trabajar para todos. Y finalmente, que en el testeo, no os olvidéis de testear con ayudas técnicas reales Y no con la última versión Los usuarios muchas veces no tienen la última versión No utilizan el 100% de las funciones Tenéis que saber que los usuarios son como nosotros con el Word Usamos un 30% de las funciones Si quieres que tu desarrollo tu aplicación sirva para ellos Tienes que pensar en su lógica Entonces es importante... Ir desarrollando buenas prácticas, probar no solo la herramienta, pero sobre todo trabajar con usuarios reales. Bueno, y eso afecta a muchos ámbitos: web, aplicaciones, documentos, um, televisión. Cada vez estamos a, haciendo más cosas que se pueden transmitir a, a televisión, entonces los mandos tienen que ser accesibles, la manera de interactuar también. Todo lo que es interacción con el cuerpo Que hasta ahora no habíamos caído en esto Hay personas que no pueden jugar a juegos, videojuegos Porque el modelo humano es un modelo de personas sin discapacidad Y si estás en una silla de rueda, si no tienes piernas No puedes interaccionar con esos juegos Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Y um, bueno... Hay ahora la posibilidad de hacer documentos que integren texto, audio, todo. Vídeo con subtítulos. Ahí se pueden hacer maravillas. Lo que sí que os voy a decir, y en mi filosofía de que las auxiliares son 3.000, es que las herramientas muchas veces no nos ayudan. Muchas veces nos encontramos con herramientas que nos dificultan el camino. Y bueno, ahí estamos, estamos caminando. Y ya para cerrar, animaros en este ámbito porque es realmente muy recompensador, es bueno, que las personas con discapacidad son muy agradecidas, te enseñan muchas lecciones de vida y la tendencia demográfica por el envejecimiento de la sociedad es clara, nos está diciendo que el 2025 va a, un 50%, creo, es una bestialidad de la población, va a ser mayor, va a tener esas Y ahí me incluyo. Yo siempre digo que estoy trabajando para mi futuro. Quiero un mundo mejor para vivir mejor. ¿Por qué no? ¿Vale? También hay una sensibilidad creciente. Ah, hace poco la Unión Europea sacó una directiva que dentro de poco se va a convertir en ley que todo lo que sea su contratación de los organismos públicos, también van a tener criterios de accesibilidad. Muchas empresas están haciendo iniciativas de responsabilidad corporativa. Ahí va a haber movimiento. Y si pensáis en un futuro laboral, este es el prometedor de verdad. Y ahí os dejo con Daniela. Muchas gracias por vuestra atención. Sí. Bueno, muy buenas tardes eh, a todos, estoy, estoy encantada de estar aquí con vosotros, muchísimas gracias a la universidad y, y bueno, pues por, por haber contado con, pues con nuestra presencia, esperamos que, este, que esta pequeña demostración y bueno, sobre todo queremos una charla y me gusta siempre decir que esta charla no es una charla mía hacia ustedes, aunque estemos en muchos países o muchos lugares diferentes, me gustaría que fuera algo interactivo y que todos pudiéramos participar. Bueno, aquí tenemos en, en la pantalla eh, pues, cuál es nuestro trabajo. Evidentemente hablamos de un consultor en accesibilidad. Uh -huh. eh, pues nosotros, como ya dijo Mireia, tenemos muchas, muchas posibilidades de trabajar. Yo trabajo para, bueno, soy eh, directora y fundadora de una empresa que se llama que se llama Magnéticos, Magnéticos es una empresa que se dedica precisamente a todo lo que vamos a ver aquí, ¿vale? a todas las posibilidades que tenemos como consultoría en accesibilidad, somos cinco colaboradores y bueno pues estamos trabajando eh, con diversas, pues diversos lugares que ahora veremos. A ver, esta es una de las posibilidades, evaluación y postproducción en temas de, de accesibilidad, eh, trabajo, no sé por qué no me está leyendo todas las todas las viñetas, ahora no sé si es por la pantalla que comparte. Eh, trabajamos con desarrollo de aplicaciones, trabajamos con, eh, con eh, contenidos educativos, contenidos de, bueno, no solo contenidos educativos de todo tipo, también trabajamos en adecuar puestos de trabajo, ay eh, perdón no importa También trabajamos con adaptar eh, puestos de trabajo para personas con necesidades especiales, como bien lo decía Mireia, en el tema de, de, um, de responsabilidad social corporativa, etc. Entonces, bueno, pues obviamente eh, en este aspecto, es que no puedo leerla no sé por qué no puedo leer la, las diapositivas. A ver, ¿qué diapositiva está? Perdón. Estás en la de las tareas de responsabilidad y has leído ya todo. Ahora son. ¿quiénes son ok, los ya, clientes? perdón. Y debido a, que, eh, debido a esto, pues obviamente nuestros clientes van variando, como lo dijo Mireya. Disculparé, por den, perdón por el, por el, por el desaguisado técnico. A ver. Entonces, bueno, pues nuestros clientes evidentemente son variopintos como instituciones educativas, estamentos gubernamentales, eh, eh, trabajamos también con, con, um, con, desarrolladores, con desarrolladores web. Aquí tenemos unos ejemplos, solo ejemplos, los que estamos viendo en pantalla de clientes con lo que nosotros, incluso bueno, dentro de Magnéticos y como consultores, ustedes podéis, podéis trabajar. ¿vale? Eh, yo creo que esto ha sido, bueno, es una, es una pequeña introducción de lo que, de lo que nosotros hacemos. Mirilla ya se ha explayado. Y nosotros trabajamos, en realidad, precisamente con todos estos perfiles de accesibilidad. Me voy a salir de aquí y vamos a ver si podemos eh, mostrarles precisamente lo que, lo que Mireya estaba comentando acerca de cómo funciona una persona con alguna necesidad especial. Me gustaría mucho que, pues, que si hay alguna pregunta al final se las guarden bien porque hay varias, varias posibilidades de preguntas y vamos a trabajar por ejemplo con, con internet. Eh, por ejemplo, nosotros estamos usando, como ustedes pueden ver, yo tengo un lector de pantalla activado y lo que ustedes están viendo, ¿se ve toda la pantalla? Sí, sí. vale. Lo que ustedes están viendo es el ordenador, ¿vale? Y, el, eh, y el, lo que están escuchando, eh, perdón, los subtítulos que se ven arriba es el voiceover, que es el lector de pantalla con el que nosotros trabajamos. Eh, vamos, le voy a quitar el... Bueno, lo que están ustedes viendo en el subtítulo es lo que estoy oyendo yo con mi auricular. Perdona, Daniela, ¿tienes aún el PowerPoint abierto? No sé por ¿Quieres? qué. si mejor si lo puedes ¿Lo cierro aquí esto? Perfecto, mejor. ¿no? Sí, vale. Eh, vale, ya estamos aquí. Sí. Vamos a intentar ocultar otros. Uy, no, perdón. He abrir una carpeta aquí. Vale, entonces... Eh, vamos, a, vamos a abrir aquí, si se fijan, yo estoy tocando el trackpad. Inmediatamente lo que dijo eh, Mireya, ¿qué hacemos nosotros para ir a un icono? Pues yo estoy buscando Safari, que es el navegador web, eh, y en vez de buscarlo, pues yo escribí la letra S, ¿vale? Y lo, y lo puedo abrir de esta manera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta, este sistema operativo es accesible tanto para personas ciegas como para personas con otro tipo de necesidades que requieran que usen eh, la letra inicial de los elementos. Vamos a hacer una simple búsqueda en, en Google. Por ejemplo, S, I, L, bueno, yo ya escribí y aquello yo hablando. Descargas botón. A ver, Mosca. ya? Deja. déjate, favorito. No pasa nada porque yo me voy a ir acá. A ver, vamos a volver a buscar. A ver. o m s Lineamientos mientras que F y línea mientras que en línea de accesibilidad va. columna 2 F no porque no lo abre En internet descarga hazme botón deja que alguien te actuale cámara mostre ya. B Facebook Sergio el LinkedIn, mismo tal el mismo contexto no tío Vale, fíjense, esto es una cosa muy interesante porque este ordenador no es mi ordenador y fíjense qué curioso. No, y es además que me sirve muchísimo porque aquí tenemos una serie de situaciones con las que nos vamos a encontrar mucha, mucha gente eh, y, y con muchos usuarios. Este no es mi ordenador, yo quiero Se buscar recogió. y ahí está la lista esta que decía Mirella que salía. Eh. Vacía, vacía, calgando Apro aproximadamente. Cinco, dos, cinco, cero, cero. 3.305 UMH Vale. Estoy intentando sí, buscar no resultados, resultados no y de. no están y los no ítems, se... ¿vale? Ahora me estoy encontrando con que el navegador de este ordenador no está configurado como el que yo, eh, yo tengo Ay, en no mi Mac, vamos acá, a ver si lo tengo, línea. aquí lo tengo, con lineamientos y ahora sí, entonces mira. yo tengo el ordenador configurado para que automáticamente interactúe con la página de resultados, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo resultados de la Nindez búsqueda, resultados ¿Vale? pues, de la de encabezamiento Consulta pública del proyecto del lineamiento. Nivel de encabezamiento 3, enlace. Accesibilidad de fundamentos y lineamientos para la... Aquí lo vamos. Y si se fijan, yo salté por encabezados. Este enlace es un encabezado. Y si ustedes, por ejemplo, cuando desarrollan una página no ponéis eh, semánticamente enlace. bien los, estos encabezados, no vamos a poder Saltará trabajar enlace. con esto. Interno. Voy a hacer, por ejemplo, aquí... De encabezamiento 1, enlace. Accesibilidad web. Nivel de encabezamiento 2. Ya sería el colmo que Coma esta, esta página no fuera accesible. Bueno, a ver. Nivel de encabezamiento 2. Ahora voy navegando por encabezamiento. Nivel de encabezamiento 2. Cursos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero saber los enlaces? Cursos. He citado NAC. 2.0.0.6. ¿Qué es esto? NAC. 2, 0, 0, 5 nivel de encabezamiento en ¿a qué se refiere? 2, 0, ¿2015, 2016? 2, 0, 0, ¿o qué es esto? Uh -huh. en uh -huh. 2, 0, ¿y 0, cómo sé yo que son años? Uh -huh. uh -huh. 2, uh -huh. 0, 0, sí, solo la cifra porque, porque tiene sentido pero aquí no dice año 2015 año 2016 uh -huh. o año no sé qué entonces aquí hay un tema muy muy curioso que bueno pues yo lo puedo deducir pero no todos los perfiles tienen la capacidad de decidirlo. Ahora, ¿cómo lee un lector de pantalla? Enlace menú. Ahí es el menú que han visto. Aquí yo tengo todo clasificado en listas. Aquí hay enlaces. Interno enlace. Salta al menú principal. Interno enlace. Salta al menú secundario. Encabezamientos. Ahora voy por encabezamientos. Nivel de encabezamiento 1, enlace. Nivel de encabezamiento dos 2, cositas. 2, coma comillas, nivel de encabezamiento los controles de los controles de, de formulario por ejemplo Busca campo de texto de que búsqueda. aquí llegas al campo de texto Busca de búsqueda y en el momento en que yo lo toco el lector de pantalla funciona también lo puedo hacer por letras este es como los lectores de pantalla funcionan, este específicamente es VoiceOver, es el sistema Mac que viene incluido eh, VoiceOver en él, sistema Mac estén y pues obviamente tiene una forma pues muy muy eh, muy estandarizada de entender esos lineamientos que eh, Mirella comentaba. Vamos a hacer una última antes de pasar a lo que quiero hacer con dispositivos móviles y, y aplicaciones. Por ejemplo, me voy a meter al país. El, el tiempo, el país el, el país, el periodo global, el, el país, el periodo global, contenido HTML, 90. Y ahora, yo siempre cuando muestro esto, siempre digo que siempre muestran malas noticias, de verdad. No podemos leer nada interesante. Dos, y en la <risa> el splash, por un punto. Mira no. nada más cómo estamos. Incabel. Aquí, ya, dos, el Entonces, la de fuerza, aquí estoy leyendo por encabezados los titulares. Nivel de encabezamiento 2 NAC. Editorial Línea Vertical Cataluña Humillada. Nivel de encabezamiento 2 en AC. ¡Eh, de verdad, no eh! Se en serio, eh, el Nivel de encabezamiento 2 en ¿Pueden estacionar las motos? Mira, esto es interesante. Al menos no hablando de política o de cosas feas. A ver, lo que yo quiero mostrar aquí es algo Pulsa que, que llamamos... preguntas y respuestas sobre cómo... La buena semántica no de, de una página en web. Aquí, en aquí tenemos el artículo. Yo ya quiero leer mi artículo y 16300734 seis tres cero cero siete tres, cuatro, enlace España enlace dónde América. está el artículo me parece súper bien enlace. Que ya me hayan mostrado cómo estacionar las motos seguramente está debajo enlace de un encabezado enlace España. pues no Ni de encabezamiento cinco, dos, tres, ""comillas comillas"" enlace Madrid pues no tampoco entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es activar mostrar la ordenanza municipal ¿Vieron lo que ha pasado? Okay. ¿Qué sucedió? El ordenador, como el país, a pesar de que tiene esas cosas extrañas eh, para el usuario que está buscando cómo estacionar su moto, sobre todo si no ve, pues no va a tener... <risa> <risa> eh, es eh, el artículo que queremos leer, ¿verdad? Pero entonces ellos han hecho algo muy interesante. Han hecho que ciertos navegadores puedan extraer solo el cuerpo del artículo, y activando esto que llamamos lector, la, la ordenanza municipal, eh, lector, este lector lo que está haciendo, los y sus acompañantes, comillas se podrían estacionar cuando acabe. vale, el lector hace que el cuerpo del artículo está bien diseñado eh, semánticamente y el cuerpo del artículo se extrae. Este lector esto, esto, tiene es la característica de que Confía. podemos leerlo cabeza, una persona, de, una, los usuarios, puede y si lo queremos quitar simplemente Ocupa, hacemos acá. esto Oye, y volvemos a la página. Este tipo de, de chequeo para ver si las páginas que tienen artículos de revistas, si este lector se muestra, quiere decir que semánticamente están correctas y lo quería enseñar porque es un tip muy interesante para aquellas personas que trabajen con contenidos eh, y que quieran que sean accesibles para todos sus lectores al instante. El lector no solo es útil para una persona ciega, es útil para una persona con dislexia, para una persona que tenga discapacidades cognitivas que no le permitan enfocarse en un contenido, y muchas personas lo usan para describir sus productos en un catálogo web, por ejemplo, en donde ponen descripción del producto, en vez de estar leyendo la página con un montón de columnas, lees lo que pone dentro del lector y te quitas de problemas, ¿vale? Por eso lo quería mostrar. Ahora, vamos a mostrar un poquito lo que son las plataformas móviles. En plataformas de desktop yo me podría pasar un buen rato charlando con vosotros, pero para eso están las preguntas y lo que yo le voy a pedir al Profesor Federico que me ayude a conectar el, el móvil. Preguntas y respuestas sobre cómo y cuándo se pueden Voy sobre desactivado. Y desactivamos el, aquí el, lo el chismoso. <risa> Los dispositivos móviles, eh, desde hace mucho tiempo yo me dedico a trabajar con dispositivos eh, móviles de, bueno, y, y desktop de Apple por azares del destino y porque bueno, pues, eh, han sido una de las compañías que más lineamientos de desarrollo han hecho en términos de accesibilidad, como bien lo decía Mirella porque está bien hacerlo y porque es un mercado, es muy, muy importante. Entonces, ellos lo que han hecho es que han estandarizado todas sus prácticas, tanto para desarrolladores de apps, de contenidos, eh, como para, para los propios usuarios, han hecho un ecosistema que funciona igual en una plataforma móvil que en un desktop y esas lineamientos eh, perdón lineamientos los puedes seguir y si los sigues tú como desarrollador tu aplicación perdón vez. tu aplicación va a ser Salve. accesible yo les voy a enseñar más o menos lo que hay para eh, en temas de Salve. accesibilidad Salve. el lector de pantalla lee absolutamente todo Capetano. lo que hay salud acusas y aquí tenemos los ajustes de accesibilidad. Si se fijan, ahora estoy yendo de uno en uno. No General. Con el dedo. Pero también lo que puedo hacer es. Accesibilidad. Buscar el que más cerca me quede y entonces eh, ir a buscar la accesibilidad, que es el icono. Sí. Adición, Aquí me puedo mover por encabezamientos y tenemos un Palabras. rotor que funciona igual en la web. Habla. ¿Contenedores? ¿Cabeceras? ¿Idema? ¿Cabeceras? ¿Vale? Entonces tengo... Interacción, cabecera, audición, cabecera, contenido multimedia, cabecera. Todas las herramientas de accesibilidad que podemos cabezada. tener, en eh, que podemos configurar en este tipo de dispositivos. Por ejemplo, ahora eh, tenemos eh, las, las accesibilidades para visión. No, votan. El zoom. A ver si se ve. Se ve. Sí, sí, sí. Vale, lo que pasó es eh, las videos, de Escala grises. Escala de grises, Vale. Entonces, ¿qué pasa? La pantalla tiene transformaciones que se pueden configurar por el usuario y eh, muchas veces cuando se desarrollan contenidos web, la gente desarrolla sus web para que se puedan hacer este tipo de conversiones dentro de, la, dentro de la página o dentro de su propia aplicación. Os recomiendo que tengáis en cuenta, si es multiplataforma, las posibilidades que tiene cada dispositivo, ¿vale? para que se puedan dar cuenta de, porque a veces trabajamos doble, hay muchas veces que ya están incluidas en los propios dispositivos y no es necesario tomar eh, unas, preca obviamente hay unas mínimas básicas que se tienen que llevar a cabo, como el contraste, como alternarlo, como escala de grises, pero hay otros que simplemente están ya presentes en las ayudas técnicas que mencionaba Mireia. Eh, eh, tenemos accesibilidad para personas con necesidades especiales de, incluso de motricidad, y al final les voy a enseñar un video de, un, de cómo se usa. VoiceOver ya lo están viendo cómo lo uso yo. Y ahora vamos a hablar de las aplicaciones web con las que nosotros trabajamos como consultores. Las, la gente... Eh, con discapacidad tiene distintos perfiles y también obviamente las compañías o las las compañías instituciones educativas, gobiernos que contratan estos servicios de consultoría, desarrollan aplicaciones y nosotros trabajamos con ellos para que sus aplicaciones sean lo más accesibles posibles. Por ejemplo, hay aplicaciones dirigidas que les voy a enseñar algunas, seis aplicaciones Cabejera. ¿Alguien Cabeza tiene de un, un billete? ¿Cuál ¿Un, es dinero? Un billete de, de, de dinero, Una, porque no quiero que digan que era el mío y entonces ya se lo sabían. ¿no? Entonces <risa> por eso siempre lo pido. Yo, misma. ¿Tú yo no sabía eso eh cuando venía ah, a la charla. No, no, claro, no, no, no, no, no, se trata de, bueno, mire, ella me acaba de dar un billete que yo puedo ir a, a algún lugar del mundo cosa? y no saber de cuánto, tengo, de cuánto es el billete que tengo en mano, ¿no? vale Esta es una aplicación dirigida, ¿por qué? Porque está hecha, y me va a decir igual lo mismo cuando lo ponga del otro lado, ¿Vale? lo puedo poner como sea, ella lo ve e inmediatamente lo detecta. Esta es una aplicación dirigida, ¿por qué? Porque está preparada específicamente para atender una necesidad de una persona con alguna discapacidad. Hay miles. Si ustedes lo averiguan en las, en las tiendas de aplicaciones móviles, te van a encontrar con un montón. 3 de 3 para eh, Campea, lim, Campea, por ejemplo, un detector lim, de luz lim, lim, que lim, lim, funciona con la cámara. Ahí está oscuro, el tono es bajito. Y así sabemos si nos hemos dejado las luces encendidas en casa. Entonces, claro, dices, bueno, y claro, quien lo desarrolla es un consultor en accesibilidad, pues no, porque yo no tengo el conocimiento de desarrollo, pero sí los desarrolladores, bueno, sí tengo conocimiento, pero no para no es mi exper, mi expertise, mi expertise es precisamente esta parte de experiencia de usuario en accesibilidad. Ellos van a desarrollar y nos van a usar a nosotros como consultores para decir, bueno, esto funciona, no funciona, en dónde tengo que cambiar, sí que tenemos que saber Qué plantillas o qué APIs tienen que usar y qué recomendarles. Ahora, hay aplicaciones Carpetas, dirigidas. Sí, aplicaciones. Y hay aplicaciones que son, pues, para todo el mundo. Como Carpeto Facebook, como Twitter, como. Como. etcétera, ¿no? Lo, me da igual. Eligen, eh, esta, este tipo de aplicaciones, 107, 8, por 123. ejemplo. Capeta colateral, car, radio, dos aplicaciones, capeta social, cuatro aplicaciones. Aquí tenemos. Social, WhatsApp. El famoso WhatsApp que, di, que hablaba Mireia, nosotros también lo podemos usar. 59, y el Facebook famoso. Facebook. Ellos han tenido que hacer un trabajo de accesibilidad para que funcione esta aplicación y nosotras, nosotros Entonces, bueno, lo podemos Facebook usar. ¿vale? Facebook tuvo muchos, y la pongo de ejemplo, porque tuvo muchos problemas de accesibilidad y han trabajado gracias a el sistema de los palos, de las denuncias, que la gente dice, bueno, ya, es un servicio gratuito, pero estáis dejando fuera la mitad de la población. Y curiosamente, hay personas mayores que usan herramientas de accesibilidad, ¿vale? ¿Vota? ¿Vota? ¿Estoy aquí? ¿Vota? Está todo etiquetado, están todos los botones. ¿Vale? ¿Vota? Y están los, eh, todo perfectamente etiquetado. Facebook lo hizo así para que nosotros podamos pues, acceder a ella. ¿vale? Tenemos eh, otras, eh, otras aplicaciones que no necesitan de lectores de pantalla, que se llaman aplicaciones eh, eh, dirigidas, pero eh, estacionarios se llama a veces en el campo de accesibilidad, que las aplicaciones ellas mismas, funcionan con, eh, con sus propios medios no necesitas ni lector de pantalla ni aumentador de tamaño ni nada que ellos, ellos funcionan ¿vale? son tres tipos entonces tenemos las aplicaciones específicas para ese eh, colectivo las aplicaciones comunes pero accesibles que ahí es donde tenemos que incluir a todo este tipo de, market, de mercado y a las aplicaciones dirigidas que no necesitan ayudas técnicas para funcionar porque digo que es muy importante, bueno, porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de filosofías empresariales que nos van a pedir trabajos para cualquiera de estos tres tipos. Ahora yo les voy a enseñar lo que había quedado de switch control, no, social, cabecera, campo de texto, casculadora. de Página 3, ¿Dónde lo No, aquí no. Página 33. ¿Dónde majones? Ah, bueno, les quiero enseñar, por ejemplo, una cosa muy, muy interesante que, ya, ha hecho, mensaje, que ha hecho no molesta, este dispositivo, clavarás. que ha hecho Focus. Apple. Cámara, tiempo, reloj, 18 y 8, idioma, caracteres, palabras, velocidad de habla, entrada de braille en pantalla, orientación bloqueada, horizontal, modo con pantalla. ¿Saben cara, qué es esto? Un teclado braille. 18 y 9. N-O-T-A-S. ¿Vieron lo que pasó? Abrí notas directamente escribiendo la palabra en braille. Yo estoy usando... 55, 60. ¿Qué le está pasando esto? Botón, inicio. Hagas. Ah. Salud. Lo voy a abrir. aplicación. Notas. Activo. Facebook. Mensajes. Facebook. Buscar. Enviar mensajes a amigos. ¿Por qué se me Selector de aplicación. No Live detector. Notas. Activo. Acciones disponibles. Ahora. Notas. Notas. Notas. Botonato. 30 de septiembre de 2015. Y aquí. La farta partners. Aquí, aquí lo que tenemos. Viaje. Tenemos un selector de ítems igual al que tenemos en las aplicas en, la, en la parte web. ¿vale? Selector de ítem. 5 ítems. Campo de búsqueda cambio de búsqueda edición en curso Punto de Q. A. N. Selector item, de C de 3 Canto de música, edición en curso No suprimir nada porque no se llama así. Suprimir. Select N. Pulsa dos veces para U. Selector E. D. Selector de item. Suprimir. R. F. D. E. Selector de item. Un item. ¿Ya vieron lo que pasó? Si mis botones no estuvieran no, etiquetados, no, no podríamos leer ese botón de nota nueva, porque el selector de ítems que yo usé nunca lo hubiera encontrado, ¿vale? Entonces, eh, estos son pequeños ejemplos, muy absurdos si queréis, pero se pueden llegar a complicar Palabias. muchísimo y Palabias. aquí estoy Palabias. haciendo lo de... de, verdad, de hablar, eh, Caracteres. Botón. Eliminar nota. Botón. La frontera de Bueno, voy a Delicito. meter a esta cosa. La que Hicimos una nota en Italia. Me. Asunto. notificarme Botón. Asunto. Ah, bueno, Caja de texto. Y decimos cancelar. Botón. Bueno, no importa. Palabras. Velocidad de habla. Entrada de baile en pantalla. Orientación bloqueada. Horizontal. Modo con pantalla ligada. Seis puntos. Deseo. Y acá. Clarencia. Y aquí no le puse mayúscula. Ya me la corrige. Vale. Mm -hmm. Nosotros podemos usar la misma aplicación que ustedes, pero de Muchas manera diferente. Clarencia. Yo estoy escribiendo en braille, ustedes escriben con con teclas y mucha ¿Con gente mensajes? que escribe con teclas si me dice oye bien, pero si tú escribes más rápido que yo así <risa> que yo con las teclas en el móvil ¿Sin ¿Sin ¿Vale? vale a ver eh, vamos a hacer una última cosa les quería poner el video de, de Christopher y sabía dónde estaba YouTube aquí está se los quería enseñar porque yo creo que es muy interesante que veamos hasta dónde podemos llegar vale botan. Aquí Listo. tenemos eso para nuestro a nuestro, nuestro voice over. Caminando por, por el 2 minutos, Juan Sweets, más exacto, minutos. Doctor, ¿qué cad ritmo acciones? Botan dos minutos 43 segundos. incluso en su desviación. Y este se tendría que ver. No, este minutos. es un chico que, que usa sí. la tecnología para poder hacer eh bueno, mejor no los cuento, pero cuenten. Reproductor de video. ¿Se ¿Tabes? verá? Sí, sí, sí. Pero yo no sé, si yo no sé, yo creo que no se va a ir. Fíjate que, que no transmite el No Vamos a encontrar el video vídeo. Ah, qué pena. Bueno, ahora les pasamos el link por el webinar. Porque este es Christopher Hills, que está... Él, él se, ¿Tiene subtítulos? Falta el repregidos. Pero, ¿por qué? A ver, en teoría lo que... Incluso es en es espíritu es innovación. En Mostrar descripción. 900 y tiene No me gusta. Votan. 32. No me gusta. Votan. Cero. Gracias a Dios. Te suscribirás a este canal. 1, 106 suscriptores. La misteriosa serie de dibujos. Más sí, acciones. Fíjense, aquí yo no encuentro el botón play. Esto es esto es una Posición una una. Reproducir. Reproductor de video. Cabeza. A y encontrar video. Botón. Añadirá. Botón. Compartir. Botón. Más acciones. Botón. Reproducir. Botón. Ah está. Reproducir. <risa> reproductor de video. Cabecera. ¿Desde si llega ¿Tiene subtítulos? Vale, no, no importa. No necesitamos <tose> <ni> un hijo. <tose> este chico está usando Switch Control. Esto un switch control que está, que está integrado en todas las, en todas las dispositivos de Apple donde con acceso a los estudios científicos de la universidad para producir video. ¿Vale? Se ha ganado un certificado y ahora produce vídeo para diferentes compañías alrededor del mundo. Ha completado un video promocional para una, una gran clínica en Australia. Y si lo ven, supusano, no te lo puedes creer. Vamos a dejar los videos en el chat. Está trabajando incluso, fíjense dónde podemos llegar, ¿eh? él es consultor y trabaja con unos astronautas para ayudarles a cómo la accesibilidad se les puede sacar provecho para los astronautas que usan trajes espaciales. Las herramientas que ya están incluidas las van a usar los astronautas. Y no tiene discapacidad. Precisamente la accesibilidad nos ayuda a todos, I've no nada no más a nosotros. Moss's like genius for invention y Christopher's mastery of Switch Access combined with Apple's accessible operating systems, make this exciting innovation. Entonces yo lo que quería mostrar con este pequeño video es que las posibilidades de trabajo se extienden mucho más allá de lo que a nosotros se nos puede ni siquiera ocurrir. No somos uno, somos un montón y por eso yo también me he dedicado al tema de consultoría en accesibilidad. Creo que vamos haciéndonos mayores, la población, y creo que aparte todos queremos estar en un mundo mucho más inclusivo, ya no por ley, ya no por palos ni zanahorias, sino porque creemos... Que si a nosotros nos gusta interactuar en una sociedad eh, en donde podamos ser capaces de hacer todo lo que deseamos, tener educación, tener eh, un trabajo fijo, un trabajo, físico, teniendo, un trabajo no. estable, perdón, se bloqueó, una consultoría en accesibilidad siempre va a estar presente porque todos tenemos estas necesidades. ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido mi parte, con alguna cuestión técnica de por medio. Pero bueno, pues espero que lo hayan disfrutado y si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Las dos, gracias de nuevo. Bueno, ¿qué los euros, ¿no? ¿O qué? Sí. Vamos a completar la Te pantalla y si hay preguntas en la, <ríe> sí. en la sala, recupera tus 5 euros. <ríe> <ríe> Aquí el chat para que yo pueda leer las preguntas, eh, desde preguntas o desde chat, ¿vale? Aquí, no, no, no, no, no preocupes. Eh, tenemos una pregunta. No, no, no, no por favor. Si toda, tiene toda la razón, eh, los ciegos somos los problemáticos web. Nos dicen desde, desde Internet, yo no. creo que no, que no es así. Daniela, no, ¿qué no. tiene que decir a eso? Yo creo que no, no somos problemáticos, somos un poco muy visibles, pero bueno, no pasa nada. Si funciona para una persona ciega, por lo regular funciona para los demás, así que bueno. Yo creo que es un buen testing. Eso es lo que, que creo yo. Sí, yo voy a añadir una cosa que con mi experiencia de usuarios solo he encontrado un problema con las personas ciegas y es que no protestan lo suficiente. Yo voy a un desarrollador web y le digo, esta página está fatal. Me viene el usuario ciego y dice, ah, no, está fantástica, puedo manejarme. <risa> bueno, sí, sí. Y eso me es un problema, así que por favor, ser más protecto. Tengo una, una alusión al respecto de eso. Somos protestones, pero lo que sucede es que estamos acostumbrados a que las cosas no estén bien hechas, entonces cuando hay algo que está medio hecho, decimos, ah, oh, está fantástico. <risa> Hombre, yo como le decía hoy en el tren a mi bella, yo no sé si prefiero no saber o todo lo que sé, porque me me daba me cabreo más con las cosas que no están bien hechas. ¿Buena pregunta, Sala? Sí. sí. Bueno, yo en primer lugar, enhorabuena por la charla, me ha parecido espectacular, muy interesante. Y, y nada, comentar que, que todo este tipo de, de diseño accesible, que es importante para gente que tiene algún problema de visión o de cualquier otro tipo, pero incluso también para la gente que no. Yo, por ejemplo, eh, que leo mucho con el iPad y, y, y el iPhone, eh, no leo una página web en la que no se me active el, el, la vista del lector que, que nos habéis enseñado. Y, y nada, quería preguntaros a ambas que lleváis eh, un iPhone, trabajáis con Mac, eh, ¿es casualidad o es que esta compañía cuida más ese tipo de detalles? Que por no. ejemplo, <risa> Curiosamente las apariencias <risa> se encargan, ¿eh? ella no tiene Mac en su... No, su... yo iPhone uh -huh. sí, pero trabajo con Windows porque con un colectivo que yo he trabajado bastante es con personas ciegas y baja visión. Y a nivel corporativo de la ONCE se prioriza muchísimo Windows, que, bueno, eso tiene su, su discusión. Pero hasta ahora, y sobre todo dentro del ámbito español corporativo, Windows y JOS era el entorno más importante. Y yo trabajo normalmente con Windows, pero si sí, al móvil tengo iPhone. Ahora, con Mac trabajé con Windows muchos años. Eh, pero a partir de 2009 Apple comenzó a generalizar sus compromisos de accesibilidad de una manera muy, muy importante y la accesibilidad en el lector de pantalla, bueno, más bien la accesibilidad en el sistema operativo, como ya vieron, tiene eso que vieron en los ajustes del iPhone también lo tenemos en el Mac, todas las opciones de accesibilidad vienen ya incorporadas. ¿Qué quiere decir? Un lector de pantalla es un software de, que se instala en el equipo, para que funcione y VoiceOver ya está integrado ya no necesitas entonces qué pasa que yo me empecé a trabajar con él me di cuenta de las capacidades que tiene y bueno pues ahora sí que eh, para gustos colores pues me gustó la plataforma de Apple pero sí tengo que decir y no es porque lo use yo que lo que yo descubrí por lo cual dije no no me tengo que usar esta yo aparte de ser consultor en accesibilidad soy traductor y yo he descubierto una productividad manejándolo al 100%, el voiceover de Mac, mucho más alta que con Windows y cualquiera de los lectores de pantalla que podemos tener un montón, Windows eyes, eyes, Jaws, NVA, etc. Y por eso empecé a decidir pues, trabajar ahora, evidentemente trabajo muy de cerca con la compañía, eso también hay que decirlo, porque, porque es una cosa que es así, hemos trabajado también los hemos felicitado, pero también les hemos tirado de las orejas cuando no está bien algo que, oye, como en todo es, es, eh, se tiene que hacer así. Pero a mí me gusta mucho más y por eso hemos empezado. Ahora, ya en Yo España se, de se, ha, de sí. se ha trabajado ya en España, empieza a extenderse esta, esta plataforma y bueno, pues muchos usuarios la empiezan a usar en el término de gente con discapacidad visual. Bueno, de a todo. Ver, um, yo que no estoy involucrada laboralmente con Mac voy a decir una de frío y una de caliente um, realmente Apple ha tomado un compromiso serio y ha integrado eh, va por delante de todas las otras compañías y plataformas en integrar la accesibilidad realmente dentro del sistema operativo y ha hecho un trabajo fantástico también es verdad que conozco colectivos y cuando estamos hablando de, de temas económicos, que Windows u otros entornos son mucho más abiertos. Y entonces todo lo que es software libre todo, entra por Windows. Y muchas veces discapacidad y economía tristemente van relacionadas, porque estas personas normalmente tienen un nivel educativo, mal. en España al menos, más bajo, porque han tenido más dificultades de acceder a la formación, tienen una situación laboral peor, esto está estudiado estadísticamente, no es por capacidades, sino por el entorno, el discapacitante, y muchas veces hay que escoger soluciones económicas y ahí Windows da más flexibilidad. Yo, por ejemplo, he colaborado ahora mismo en la traducción del lector NVDA de software libre al catalán y es un lector fantástico que ofrece un servicio maravilloso a coste cero. Right. Mm. Y ahí yo creo que hay que ver las dos cosas. Tenemos una nueva pregunta que me decía, que digo, en el webinar, que dice ¿Las personas, llegas, tienen forma de disfrutar de las fotos en Internet o móviles? Qué buena pregunta has hecho. Eh, sí, si sí, el que ha creado la foto se toma la molestia de describirla y de usar algo que llamamos Alt Tags. Las etiquetas alternativas, ya muchos que estudiáis desarrollo habréis visto eso en el código, en, en, en un montón de lugares para crear código, es eso, una etiqueta que tú colocas encima de un objeto y ese objeto es descrito en voz alta. La verdad es que sí, lo disfrutamos un montón y de hecho hay, hay ya aplicaciones que nos permiten editar, uno de mis más grandes hobbies, lo que que nos da para otras dos horas, es edición de vídeo a nivel casero, por supuesto, bueno, y alguna cosita más profesional para alguna presentación, pero precisamente porque la tecnología nos lo permite y porque hay voluntad, yo puedo trabajar con vídeo, puedo ir por fotogramas, y puedo incluso descubrir si una foto está... mi móvil, el, el iPhone, me lo dice, por ejemplo, si está borrosa, te lo dice, si hay una cara, dos caras, también te lo dice, eh, y eso lo han hecho, yo lo que siempre digo: yo soy el que pide, pero vosotros, los desarrolladores, sois el lado madrina que lo hace realidad. Sí. Y sí, sí, lo disfrutamos un montón. Mucha gente sí. ¿Más preguntas? No, eh, estamos hablando de abaratar de costes. Eh, y me quedé pensando: en Linux, eh, ¿hay buenas herramientas de accesibilidad? Mm, mi experiencia no es muy buena. Yo tengo alguna experiencia también. Mm, hicieron se hicieron pasos habían cosillas pero se ha truncado un poco esa línea de trabajo y mi experiencia no es muy no, buena no. No. además um, hay un momento en la cadena de linux que la accesibilidad se rompe y ahí la gente se queda cortada y, y hay mucha dependencia de, de otras personas que tengan visión, que tengan otras capacidades y ahora mismo yo diría que no es una realidad. No, no sé si yo creo que decir. también también, también no estoy de acuerdo. A ver, yo he tenido la experiencia en trabajar en algunos países en vías de desarrollo con unas plataformas Linux que eran unos ordenadores específicamente hechos, con una distribución de Linux que era Ubuntu para personas con discapacidad visual. Pero claro, es una máscara que hacía cuatro cosas. Entonces, de nuevo, vamos a lo mismo. Yo siempre he creído que la accesibilidad debe ser invisible y debemos poder usar, sí, aplicaciones específicas, pero que no te limite a eso, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Estás de nuevo separando a esa persona del resto. Y mi experiencia con Linux fue que se hicieron muchos intentos, pero eran, sobre todo, máscaras que no daban una productividad real, nunca. ¿Con Android? Con Android. Sí, que hay costitas sí, bien sí, hechas sí, claro. y a nivel de smartphone a, es, se está cuidando cada vez más. el único por ejemplo, problema es, bueno, sí. los las personas con discapacidad motriz por ejemplo ahora ha salido sí, sí. lo del switch pero en Android eran casi preferían trabajar con Android o con incluso con Windows Mobile porque les permitía una majo, me, mayor flexibilidad en conectar sus dispositivos que trabajaban con usadores, etcétera, y, y ahí. Y bueno, hay bastantes desarrolladores de Android que han hecho unas aplicaciones majísimas para personas mayores, para personas. Bien bonito, sobre sí. todo en esa área. Personas con capacidades, eh, discapacidad cognitiva, sí. hay una pasada de cosas. Sí, sí, eh, sí. La única cosa con Android y la accesibilidad, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, como que tenemos que verla desde el estándar puro, o sea, por ejemplo, un Nexus, que es Google puro, Android puro, y esas opciones de accesibilidad son las que ellos incorporaron. ¿Qué pasa? Que tu aplicación no va a ser igual de accesible cuando yo la ponga en un Sony, o en un sí. Motorola, sí. o en un Samsung. ¿Por qué? Porque como los launchers son diferentes, ¿vale? La capa de accesibilidad, sí. por lo regular, se rompe. Y eso ya es responsabilidad de la compañía sí. que no lo han cuidado. Sí. O sea, el Motorola sí. o el... Yo no quiero HTC, decir nombres. ¿eh? Sí, HTC, sí. Motorola y HTC son los que menos capa no tienen. puedes trabajar con ellos. Y tú puedes haber hecho una aplicación majísima que funcione con un Nexus y funciona super guay. Ya llevas a otro móvil y ya no sirve de nada. Es muy triste eso. Pero bueno, es lo que hay también. Sí, eso es Sí. Hay otra pregunta que nos dicen, hola María y Daniela, ¿qué lugar ocupa la traducción en el ámbito de la accesibilidad? ¿Hay mercado? Gracias, sí. Isabel. Bueno, a ver, yo no sé exactamente el enfoque de esta pregunta, no sé si se refiere a internacionalización o realmente a, a traducción accesible. Si te refieres a internacionalización, evidentemente en el diseño centrado en el usuario hay que tenerla en cuenta. Hay que tener en cuenta las diferentes culturas, ya no estamos hablando de idiomas, sino también de culturas, por ejemplo, los símbolos de los colores. En Japón el rojo significa juventud, en España y Europa el rojo significa peligro. ¿Cómo vas a transmitir la, el mismo mensaje con esas diferencias de cultura? Si te refieres a que haya herramientas de traducción accesibles y tal, creo que tú estás más capacitado de responder que yo, pero pienso que sí, que está llegando sí, la accesibilidad sí. a, a muchos campos. Y yo creo que también hay otro campo que sí que hay un mercado muy interesante, que es la traducción. Eh, muchos intérpretes y traductores hacen incluso másteres o especializaciones en audiodescripción que es eh, la banda sonora extra que se les pone a los vídeos con descripciones de, de elementos visuales o incluso intérpretes y traductores que trabajan con lenguaje de signos para personas con discapacidad auditiva y curiosamente, casi todos los que yo conozco, los más buenos especialistas en audiodescripción en el mundo que conozco, siempre son traductores. ¿Por qué? Porque tú estás traduciendo una imagen a palabras. Y tú lo que quieres es que la persona que no ve reciba la misma información que tú. Y eso en la mente del traductor está bien desarrollado y hay mucho mercado por ahí. Obviamente, el subtitulaje y todo. Y en lenguaje de signos hay muchos colegas que son intérpretes y además muy bien pagados, por cierto. Estuve en una conferencia recientemente en Florencia y había una chica de traducción que estaba trabajando en accesibilidad y comentaba lo de las imágenes. Y era curiosísimo porque ella integraba tanto lo que era la traducción del idioma como lo que era la internacionalización, la localización y mezclando las dos cosas, realmente la, la salida era mucho mejor, de mucha más calidad, porque es que la imagen no la puedes traducir directamente tampoco, tienes que adaptarla a esa cultura. Súper interesante, aquí ¿no? para un, un debate muy grande. A ver. Bien, El debate yo creo que es apasionante, tenemos una, una última pregunta por, por el internet, eh, la... la Formulamos la pregunta y creo que vamos comenzando a finalizar. Nos preguntan que si un lector de pantalla para ordenador de PC me cuesta aproximadamente unos 800 euros o un magnificador de pantalla cuesta incluso 1000, ¿no creen que este tipo de herramientas directa, ya directamente deberían ser incorporadas en los propios ecosistemas? ¿Esto por qué no se realiza? Y igual es que hay muchos... Igual es que hay muchos intereses. Bueno, eso tienes razón, en primer lugar. Y tú podrías contestar bastante bien. Yo creo que sí, hay marcas que ya lo incorporan. De hecho, sí, Windows es, 10 es, es una tendencia creciente. Sí, sí, sí. Eh, y ahí entra la zanahoria. No, claro. A ver, eh, NVDA es libre y hay otros sí. lectores libres. Pero sí que es verdad que la mayoría de ellos, y sobre todo... Si los quieres adquirir legalmente, son muy caros. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos cómo van las cosas. La gente pues, coge software y los craquea y les hace de todo. ¿Por qué? Por la necesidad. Porque es que tienes una necesidad enorme. Windows también es gratuito si has comprado Office. Si has comprado Office. Ahora, porque firmaron el año pasado sí. un acuerdo con Microsoft y Windows Eyes es es gratuito. Entonces, poco a poco empieza esta tendencia que empezó Apple en su momento y que ahora, pues más sistemas operativos ya lo van incluyendo. Pero yo quiero que todos lo tengan incorporado, no uno. Todos. Lo que es fantástico de esta tendencia, además, es que los que se quieren mantener como servicios comerciales tienen que mejorar sus ofertas. Ah, claro. oh. Y entonces es un incentivo fantástico para ofrecer más cosas y más calidad. Y luego eso se, reincor se reincorpora en el sistema operativo y los otros tienen que hacer más y se van a reincorporar y. Ahí es, es, nuestro, <risa> sí, bueno, es una competencia muy sana también. Sí, sí. Yo creo que es muy sano. Y me encanta que haya esa pregunta porque sí, vamos a esperar que todo sea así. <risa> somos, Daniela y yo somos un peligro porque nos emocionamos. <risa> <risa> así que nada. Bueno, la pues gracias. Yo creo que estamos por concluida la sesión. Gracias Miriam. a, a Mirella gracias a Daniela. Yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante, muy apasionante. Yo me quedo con una frase que ha dicho Mirella trabajar en accesibilidad, estoy trabajando para mi futuro. Que más de, de uno lo interprete y que las compañías, también las empresas, piensen en nuestro futuro, que todos nos vamos a hacer viejecitos y en algún momento necesitaremos de accesibilidad. Y bueno, pues animar a que sigamos en esta línea, gracias a Mirella por, por investigar y por trabajar en esta línea y gracias a nila por esa empresa y por esa consultoría que apoya la accesibilidad y, y bueno, desde aquí un gran aplauso y, y gracias por invitar la, la invitación del CIO. Cerramos el ciclo de webinars este año 2015 y esperamos que el año que viene tener otras magníficas conferencias como esta. Gracias.